Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy ya en este viernes 18 de febrero eh, en el programa de Conciencia Tech, como todos los viernes a través de nuestra página de Conciencia Tech y la página de la estación tráfico 109 del tecnológico de Monterrey Campus Puebla y nos encontramos pues ya en este programa como todos los viernes y saludándolos y muy contentos de estar aquí con ustedes en, este, en especial pues yo que él, es mi cumpleaños verdad y les presumo que es mi cumpleaños pero este aquí estamos muy contentos de estar hola Raúl cómo estás ¿Qué David? Muy bien, muchas gracias. Pues felicidades nuevamente por tu cumpleaños. Deseo que este nuevo año de vida esté lleno de abundancia, plenitud, aprendizajes, eh, aprendizajes y crecimiento conscientes. Aquí hago explícito esa parte. Eh, y muy contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Excelente. Oye, Raúl, tú también eres de febrero y también este, acabas de, de cumplir años. Y la antes de que entremos en temas, se, se me ocurre preguntarte, ¿para ti tienen un significado especial eh, cumplir años? Eh, pues. O sea, sí me, me da mucho gusto, porque al final de cuentas, por ejemplo, pues tengo contacto con personas que a lo mejor tiene tiempo que no, no platico. Este, eh, obviamente, pues me alegra el, el recibir de repente ver, ver la cómo las personas comparten algún mensaje, ¿no? y al final eso habla mucho de quiénes son, este, o sea, la manera de, de, de expresarse, entonces eso lo disfruto muchísimo, eh, pero en general así sí, Si tú me dices, el, el mero día realmente no, este, o sea, el día en sí no, no, no, no, le, no le atribuye como un significado así muy, muy especial, tío. o sea, me, me alegra lo que conlleva, definitivamente, pero en realidad este no no, no no hay algo en particular, ¿tú sí? No, fíjate que también eh, eh, me gusta el recibir el, el reconocimiento, la felicitación de, de personas, ¿no? Tengo ahí grupos de Watts de mi prepa, de, don, de la, eh, la universidad donde estudié la carrera con mis compañeros, de los compañeros del trabajo, de mi familia, ¿no? Y sí me gusta recibir todos esos mensajes, como dices tú, son enriquecedores, son... Eh, fortificantes para el alma ¿verdad? o sea se siente, es un apapacho para el alma y la verdad es este muy muy padre y por otro lado también pues en los mensajes que te ponen ahí los que toman el tiempo de ponerle eh, un mensajito a uno en los, en las redes sociales que maneja uno, tanto profesionales como personales, pues hay hay cierta eh, momento de, de, de es padre, ¿no? Recibir todo ese tipo de cosas y la verdad es que también creo que es un momento de que pues tienes que, la posibilidad de celebrar y recordar que cumples un año más de vida, ¿no? Sin, sin, sin otra cosa, porque también yo muchas veces me la paso a lo más normal del mundo trabajando y en la tarde a lo mejor voy a comer con mi papá o cuestiones así y festejamos así un pastel rápido, por sobre todo cuando es entre semana y realmente pocas veces hacemos hago algo, este en grande, ¿no? Yo me recuerdo que eh, a los 40 me festejaron mi esposa y mi, y mi mamá en grande, sí, hicieron una fiesta ahí grandecita, y de ahí en fuera, pues, lo más normal del mundo tratamos, a veces salimos, por ejemplo, hoy nos vamos en un rato más a la playa para pasar el fin de semana y regresar el domingo, y cuestiones de ese tipo, pero sí creo que es importante para cada persona el recordar que ese día nació... Y pues siempre hay las posibilidades de estar renaciendo, ¿no? Y de, de estarse transformando y generando conciencia para, para crecer como, como seres humanos que somos, ¿no? Sí, sin duda, siempre es un momento importante de, como tú dices, de... De, de renacer, este, aunque lo podemos hacer todos los días, pero es muy simbólico, como el Navidad, como Año Nuevo, como ese tipo de fechas. Y este, pero sí, la verdad es que es, es bonito, pero igual, ¿no? La, normalmente igual los festejos suelen ser como muy ya cerrados ¿no? Este, poca gente, no por otra cuestión, sino porque me gusta incluir, dar, incluso hasta darle la atención a las personas a las que se ¿no? este ya pero, pero muy bien, pues me da mucho gusto, David, qué bueno que... que sigues creciendo, avanzando, cumpliendo años y sobre todo compartiendo con tu familia. Muy bien, muy bien, ya con un poquito más de arrugas y de ahorita que me estaba viendo, pero bueno, es parte del show, ¿no? De, de ir creciendo. Oye, pues toquemos el tema del día de hoy, ¿no? Que en esta ocasión lo, lo pongo sobre la mesa y que es parte fundamental, ¿no? Y es algo que le pusimos como dar, no es cuestión de, pres, de de costo, ¿verdad? O no, o no tiene costo, ¿verdad? Y, y, y a qué me refiero con esto. En todas las actividades que tú realizas, sí, por ejemplo, tú y yo trabajamos y reci recibimos una remuneración económica por trabajar en, lo, en la actividad que hacemos. Sin embargo, eh, cuando te brindas, o sea, te brindas y a lo mejor te brindas más allá de ese salario emocional en el que te... Eh, en el que te, este, te, te... te dan o te remuneran, ¿sí se entiende? O sea, te entregas más allá de por el amor a las actividades que haces. No sé qué opinas. Sí, sí el... el... Creo que es una... No, no, que la estoy seguro, ¿no? Que es una bendición el, el poder eh, ejercer laboralmente en algo que ames, porque, pues, te permite eh, tener más abierta tu mente para poder crecer, ¿no? Todo te puede ayudar, aun cuando no te gusta el trabajo que estás este, realizando, pero eh, muchas veces cuando no te gusta eh, hay, una, hay barreras mentales que ni siquiera... Eh, este, tú mismo no te estás permitiendo ver las posibilidades de crecer, ¿no? Eh, por ejemplo... Yo lo he mencionado en varias ocasiones, cuando trabajé justamente en un banco y que decía, es que no, el trabajo en sí no me gustó, pero aprendí mucho y que no he de muchas amistades, pero conforme pasa el tiempo, este... Me doy cuenta que aprendí mucho más, o sea, pero recuerdo y digo, es que esto lo justamente desarrollé a lo mejor este hábito o esta habilidad, esta capacidad la tuve desarrollada a partir de esto, o sea, o por lo menos a partir de eso fue el, el motor que me ayudó a iniciar ya después a lo mejor yo lo trabajé por mi cuenta, pero me, me, me percato de eso, o sea, y lo recuerdo muchísimo y con un, bastante agradecimiento, ¿no? Este, pero, pero cuando ya estás enfocado en algo que te que te gusta pues tienes más posibilidades de aprender porque digo estás más abierto a entregarte no a, a dar lo mejor de ti para para seguir creciendo para poder aspirar a, a más para poder dar más justamente para entregar de un mejor producto a tus a, a, a las personas a las que sirves. El producto no me refiero a algo comercializable en sí, sino el, el fruto de, algo que es fruto del esfuerzo de lo que llevamos a cabo. Entonces, es extraordinario y, y como tú dices, va más allá del, del sueldo en sí. O sea, el sueldo, pues sí, definitivamente es importante, no le voy a restar la importancia, ¿no? porque aparte estamos, es un negocio ¿no? que se está realizando, es un intercambio comercial, pero al final de cuentas, este, el poder decir, puedo entregar mucho más de lo que incluso yo percibo que me pagan, creo que es muy gratificante y pienso que también lo perciben las otras personas, no sé qué opines. Lo, eh, lo que pienso y creo que sucede muchas veces es que en ocasiones tenemos eh, el preconcepto de esperar algo a cambio cuando eh, entregamos o cuando damos, ¿no?, y, y no me refiero solo a, eh, este, a cuestiones eh, de laborales o de un intercambio en una relación de este tipo, profesional. Sino me voy también a la parte de las relaciones de pareja con tus hijos y cuestiones de este tipo. En ocasiones das esperando y entonces amas esperando y, y recibir algo a cambio. Y entonces eh, me llega ahí el cuestionamiento en el que eh, siento que eh, ese apego por esperar te desilusiona y te frustra, porque en realidad, eh, pues si lo estás haciendo de corazón, pues no tienes por qué esperar nada a cambio de los demás. ¿Y, y algo que he aprendido? En los últimos años, en el particularmente el último año ha sido más eh, ese aprendizaje. Es precisamente el que la, justamente una persona abundante es no es aquella que más tiene sino aquella que más entrega, que, que que da más, porque justo eso refleja tal cual la abundancia. O sea, el que el que tú tengas posibilidades de dar es que eres abundante, por eso das, ¿no? Este. Y como tú dices, aplica en todo, en negocios, familia, relaciones, en cualquier tipo de relación, ¿no? Y, ya, y ahí abarca todas, ¿no? Relación con uno mismo, con todos los, este, con las personas, con los negocios. Eh, y sí, el esperar algo a cambio, precisamente creo que habla de, de una carencia, ¿no? Porque justamente entonces como al, a tal vez yo darte algo, estoy sintiendo que me quito algo de mí para darte, me quedo sin eso. Y en realidad eh, el dar genuinamente te implica que incluso se, mul se multiplica eso que tú das. O sea, no solamente no, no buscas recibir algo a cambio. Este, digo, y, y obviamente si lo recibes lo honras y se agradece y es parte de la ecuación, porque no, tampoco vamos a negar eso, pero, pero no, este, no es como por esa espera, ¿no? Y, y precisamente es... Eh, creo que es, es algo que he aprendido mucho ¿no? en, esta, en, esta última, eh, en este último año, la cuestión de, del dar representa la, la abundancia, y, pero darlo, como dices, de corazón, genuinamente, sin esperar algo a cambio... Eh, porque aparte eso ya genera ansiedad, genera impaciencia, genera, eh, es más por la cuestión, es, es algo más de gola a Transi ¿sí? porque pues lo que estás diciendo, de repente ya tienes un juicio por la otra persona, es que mira, ni las gracias me dio, este, mira yo le di a su cumpleaños y no me dio mi cumpleaños, este, yo tu, entonces, realmente, si, si le rascas, dice, bueno, ¿por qué lo hiciste? O sea, lo hiciste por la otra persona, por el amor hacia la otra persona, por su alegría, por... Por, por contribuir a su satisfacción, o lo haces justamente nada más para que tú, de vuelta, tengas algo, ¿no? que recibir. Entonces, pero sí, es, es muy interesante el tema y muy profundo, pienso yo. Y es que esto va, eh, como lo, lo dices tú, va más allá de porque en realidad cuando tú entregas eh, al servicio de corazón, pues tú, este, eh, estás siendo abundante, y cuando, eh, y cómo empezar contigo mismo para generar esta abundancia, pues en, tienes que empezar a ser abundante contigo, y en qué aspecto, en el aspecto de amarte, o sea, eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no?, si, si tú eres el primero en limitarte a ti, en, en el amor que te das, en las palabras de aliento, en... Sí, no todo el tiempo comprarte todo lo que quieras, ¿verdad? Pero sí, este, ah, hoy me voy a dar un, me consentirme, me voy a comprar esos zapatos, esos tenis que tanto quería y que necesito y que no es para tener 10 pares o 15 pares en mi, en mi casa, sino porque es algo que, que, que deseaba, ¿no? Este, si no, si tú eres tacaño contigo, pues tacaño eres con todos, y entonces, como dices, pues das amor a cuentagotas y el amor a cuentagotas, pues esperas que te lo regresen como una tromba o una lluvia inmensa. Eh, o sea, tú das poquito y quieres recibir un montón, ¿no? Y entonces ya ahí no hay una sincronía eh, en, el, en el dar, ¿verdad? Entonces, sí tienes que romper esas expectativas y a veces eh, esos apegos son dolorosos, ¿no? Tú esperas eh, algo y no llega y te frustra, ¿no? y, te, y te sientes mal, y te sientes triste, decepcionado, enojado, y, y la, el cuestionamiento es, como tú mismo lo dices, ¿cuál fue la razón por la cual lo di? Sí, sí como bien mencionas, empieza por uno mismo, el, el preguntarnos eh, para qué hago lo que hago, no o sea, si voy a entre, como tú dices, bueno, me voy a comprar unos tenis, ¿Para qué lo hago? O sea, realmente lo hago por una satisfacción, porque me voy a hacer sentir bien tener esos tenis, o lo hago para, por ejemplo, lucirlos y demostrar que, mira, yo tengo la capacidad de comprarme estos tenis, entonces ya no lo estoy haciendo por mí, lo, realmente lo estoy haciendo por demostrar algo a, a alguien más, ¿no? Y entonces... Ah, igual, o sea, resu y resulta, es, es irónico, pero es cuando menos te pelan, por ejemplo, esos tenis, ¿no? O sea, o, o ya los ves en un chorro de, con, eh, con un buen de personas y tú pensabas que eran únicos casi casi, pero cuando lo haces genuinamente, como, o, o por ejemplo, voy a hacer ejercicio, voy a cuidar mi salud, ¿para qué? Para sentirme bien, para tener energía, para respetar mi cuerpo, mi mente, ¿no? Este, ah, bueno, es muy diferente el resultado que genera eso a cuando, por ejemplo, solo te enfocas, bueno, voy a hacer ejercicio, para lucir bien y para ser el más, por ejemplo, ¿no? Este, y para atraer a, a otra persona, ¿no? Para ser atractivo para otra persona. Y entonces, realmente ahí hay un vacío de por medio, precisamente, porque no lo estás haciendo por una convicción personal. Puede ser, sí puede ser un impulsor, pero ¿qué tan sostenible es ese impulsor a lo largo del tiempo? no? Porque precisamente si la otra persona no te voltea a ver o sea, tú estás dando a tu cuerpo cuidado, ejercicio, para recibir atención. Entonces, es básicamente lo mismo, ¿no? Es como una especie de... Pues no sé, yo lo, lo digo mucho esa palabra, ¿no? Pero es como ser mercenario, ¿no? Buscar la oportunidad tal cual, nada más para ver qué recibo. Entonces, eh, si lo haces genuinamente por alguna situación y, y te estás desapegada del resultado, pues resulta que ahora atraes a las otras personas, ¿no? O sea, pero no lo hiciste por eso y, y, y justamente eso como que se huele, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pero sí, o sea, primero hay que empezar por obviamente por uno, como lo hemos mencionado, porque es la manera en que tú puedes reflejárselo a, a los demás, genuinamente, o sea, es, es eso, o sea, porque tú sí puedes dar a otros y no te das a ti, pero a lo mejor, ¿con qué tanta autenticidad vas a brindar esto? Creo que eso es, es fundamental y ah, en ocasiones me dicen, bueno, pero es que ¿cómo me, me doy yo, verdad? ¿Cómo me doy yo? Y luego, pues, hay que empezar con, con lo primero, ¿no? Lo, lo, lo primero que yo, yo en mi caso, y hablo por mí, haría, pues, tal vez dedicarme esos tiempos de, de, de, de soledad, ¿no? en los cuales pues puedo salir, como en tu caso me, me has dicho, estás conviviendo con la naturaleza y de repente pues, sales a caminar con tu perrita, ¿no? Y te, te das ese espacio de no llevar tecnología y estar en contacto con la naturaleza y estar unos minutos contigo. No sé si ya retomaste la, la meditación o andas sin retomarla. Yo también ando ahorita pausado en la meditación, pero también... Es un espacio muy bueno. Hacer este mismo programa, pues es un espacio dedicado ahí al compartimiento y es dedicado para ti o para mí, ¿no? En, en este caso. ¿Y qué otras cosas? Pues felicitarte cuando las cosas salen bien, dejar de autojuzgarte cuando las cosas no salen tan bien y simplemente generar el aprendizaje. ¿Qué requiero aprender de esto? Gracias por el aprendizaje, gracias por el dolor que me causó, pero este. Gracias por las personas que me estás acercando de espejo para reflejarme algo que requiero trabajar, ¿no? Y eh, de esa manera tú ir introspectando para autoamarte y una vez que te, te amas a ti mismo, ahora sí como, como se dice, eh, pues ya. Ya brindar eso a los demás y vas a empezar a dar en todos los aspectos de tu vida, no solo en lo financiero, en lo profesional, en lo personal, en, en todos los aspectos, y te vas a dar cuenta cómo te vas a rodear, vas a generar otro tipo de energía, y te vas a estar rodeando de gente que está en la misma vibración que tú. Así es. Sí, eso pasa, ¿no? Como dices esto, eh, la gente, somos, al final estamos rodeados de personas afines en todo, ¿no? O sea, y pueden ser cercanas y puede ser la persona con la que escuchas un audio, la persona a la que sigues, que admiras, este, o sea, realmente no, no tiene que ser un, un acercamiento físico, los libros que lees, ¿no? Tienen esa, esa afinidad. Y como bien mencionas, es importante empezarlo a dar eh, por nosotros, eh, o desde nosotros, mejor dicho, lo que decías del reconocimiento, el reconocerme, el, el que si he logrado algo, sobre todo, ¿no? Desde mi perspectiva, más que el, el resultado en sí, es qué me llevó a ese resultado, qué hice, cómo crecí en este proceso para poder alcanzar eso. Este, porque al, normalmente estamos acostumbrados, no sé si, o sea, no, tal vez no me atrevo a generalizar, pero lo he lo, lo, lo vivido yo, lo he vivido yo, lo he vivido o lo he interactuado con gente cercana a mí, este, predominantemente. Y, y usualmente uno se hace estos, estos cuestionamientos de por qué o para qué me pasa esto cuando es algo que no nos gusta, pero no nos cuestionamos tanto cuando es algo que sí nos gusta y eso también nos ayuda a introspectar porque dices, bueno, ¿y para qué, por ejemplo, para qué yo llegué a este resultado que me gusta, a este logro que, que yo anhelaba, ¿no? Este, ¿Qué me llevó aquí? ¿Qué hice? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomé u omisiones? ¿Cómo fortalecí mi carácter en el proceso? ¿no? ¿Qué propósito le puedo dar a este logro en particular más allá del resultado por sí mismo? Y entonces cuando uno logra poder eso, también te das cuenta que como tú dices, la energía cambia y entonces tus experiencias más eh, de mejores, de, de, de lecciones más trascendentes ya no son con dolor, ¿no? Empiezan a reducirse ese tipo de experiencias porque la misma vida te, te va dando cuenta de que ya cambiaste tu forma de aprender, no es como nosotros que damos clases, si tú te das cuenta de que un estudiante aprende de la mejor manera así. O pues a lo mejor vas a tratar de, de orientarle las experiencias de aprendizaje así, de la misma, con una similar práctica, ¿no? Entonces, si uno, la mejor manera de aprender es con dolor, pues en la vida seguramente vamos a experimentar dolor frecuentemente para aprender, ¿sí? Pero si nos damos cuenta de que no, entonces... Eh, que, que, que conscientemente tomamos decisiones, analizamos, ¿no? Profundizamos en por qué hacemos lo que hacemos. Pues entonces empieza a, a, a... la forma de aprendizaje cambia. Este, y ya no necesariamente tiene que ser con dolor, ¿no? Ya va hacia otro sentido. Y entonces es parte del, de este dar. Y, y creo que vez retomemos otro, otro punto, Raúl. Es... yo eh, de alguna manera tengo... Eh, y a lo mejor está mal... Pero de repente tengo la opción de observar y veo que hay personas que son dadoras por excelencia, o sea que y hay otras que son tomadoras, y te, eh, te lo voy a explicar de, de, de esta manera, y se va a oír fuerte, pero es cuestionarte, ¿qué tipo de persona estás siendo tú?, ¿Y qué es el tomador? Pues es el que toma. Oye, me haces esto, me pide, oye, me puedes pedir y pide un montón de favores y este. Y siempre, ah, es que me tienes que, que, que esperar y, y, y siempre está esperando que recibir, recibir, recibir, recibir, recibir de todos, de tus papás, de tu familia, de tu hijo, de tu esposa, de tus amigos, de tus colaboradores, de, de todo mundo. Es recibir, recibir, recibir, y pedir y pedir y pedir. Eh, eh, y seguramente has encontrado personas así o tal vez eres una persona así, ¿no? Entonces eh, es generarte la conciencia. ¿Y qué pasa? contigo cuando eres una persona de este tipo, tomadora a más no poder, y no tomadora de, de alcohol, sino tomadora de, de todo, ¿no? Entonces, date cuenta de cómo la gente misma, estás propiciando que mucha gente apreciada se aleje de ti, porque pues se hartan, o sea, te hacen un favor, pero te hacen 20 cosas y piensas que ya es su obligación, pues ya no, no estamos en la misma sintonía, ¿no? Y la otra es la persona dadora, como dices, que se da el servicio, ¿no? Al que se da el servicio y que de repente la vez no por quedar bien, y a lo mejor ni lo publica y no, y se va a los hospitales preparando un paquete de sándwich de bimbo y se los va a repartir a la gente que está alrededor esperando a sus enfermos, o junta este, en su fraccionamiento que juguetes y, y los va a dar alguna fundación, pero que no lo anda publicando en redes y poniéndose ahí en el Instagram, me estoy dando... Eh, aquí lo, la donación, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que no lo está presumiendo, ¿no? Y empieza a hacer pequeñas cosas y se va con el de la esquina de la calle y le da, y le compra una torta o le da dinero o cuestiones de ese tipo, pero no lo anda divulgando eh, o popularizando, no sé, si tú te has dado cuenta de ese tipo de personas o has estado en esos casos, Raúl. Sí, eh, bueno, por el caso de los tomadores, definitivamente es un tema de que, pues, las relaciones que se, o sea, que, que se tienen en ese caso no son sostenibles. No, no, suelen, no suelen ser sostenibles porque, como tú dices, si tú, una persona solo se acerca a ti para pedirte y pedirte y pedirte. Entonces, es lo que a veces has escuchado esta expresión, ¿no? Que se sienten merecedores de que como si el mundo les debiera algo. Entonces, eh, llega un momento en como tú dices, se alejan, eh, te, te vas alejando porque... Y, y puede ser, o sea, puede ser que a otra persona también le des mucho, pero sabes, percibes desde dónde te está solicitando las cosas, ¿no? No como oportunista, sino en realidad como alguien que a lo mejor sí verdaderamente quiero colaborar, contribuir o, un, o buscar un beneficio mutuo, ¿no? Este, y en el caso del dar, este sí, eh, pues también está este tema, ¿no? Como tú dices, yo creo que es importante cuestionarnos desde dónde hacemos las cosas, eh, como tú dices, a lo mejor si, si haces... Si tú, si uno va a entregar algo solamente por el reconocimiento, o sea, entonces, lo que decía hace ratito, ¿no? Y la intención es, doy, no porque me interese realmente dar o, no me interese, o me interese contribuir con una causa, con una persona, sino para buscar un efecto, un, el spotlight, ¿no? El efecto de regreso, la luz, ahí los reflectores. Pero pienso también que si tú lo haces, por ejemplo, y das difusión a lo que a lo que estás en la manera que estás apoyando genuinamente a lo mejor para con, o sea con tu intención de inspirar a otros a que también se sumen puede ser no o sea te, creo que cada solamente uno sabe con qué intención eh, promueve no este las cosas pero yo creo que si lo haces de corazón a lo mejor con la intención de les digo de sumar a otros de ver que no sé de decir oye tal vez yo conozco a gente que tiene mucho más recursos que yo y si yo puedo ayudar, pues a lo mejor ellos todavía pueden ayudar y no y no es que les vas a pedir cuentas, ¿no? Es que es, es el poder decir, si yo pude, pueden hacerlo otros, ¿no? Es simplemente eso, no no, no, no se trata de que tengan que rendir cuentas o, o que si ellos tienen más tienen que dar más, ¿no? Eso cada quien lo decide, pero este, pero sí creo que es muy importante ese, ese lado, pero sí hay personas que son de, de dar eh, y yo creo que si de, o sea, debe haber algo, al final un balance, ¿no? El te digo, el por qué el por qué lo por qué doy las cosas. Sí, porque en todo puede estar presente el ego también, ¿no? A lo mejor yo puedo dar demasiado, pero te digo, en el fondo lo que estoy esperando es otra cosa, o que, o que digan, ay, sí, que me, los aplausos, o que digan, ay, pobrecito, es que este se la vive entregando, ayudando, o no, o verdaderamente sí es, es genuino, ¿no? Lo hago por crecer yo y por ayudar a, a, a que crezcan otras personas. Y creo que esta perspectiva que dice Raúl es complementaria a lo que dije, y tienes toda la razón en ese aspecto, o sea, si es para inspirar, pues es válido, y, eh, y eso este, puede irradiar y transmitir la luz a otras personas y generar una red, no al final de cuentas todos estamos conectados y de alguna manera en esa conexión este, podemos eh, inspirar a otros a generar este, este, este movimiento de una manera individual y de conjunto y como dices tú, puedes conocer personas que tienen mucho más recursos y el apoyo puede llegar a mucho más personas, entonces creo que sí es una muy buena perspectiva este, eh, esto, y creo que es, que es lo mejor que podemos hacer, porque eh, cuando nosotros damos, crecemos, cuando nosotros damos sin esperar nada, eh, sin expectativas, sin buscar agradecimientos, como dices, de alguna manera, aunque no lo ves en el momento, pero hay algo que te está haciendo crecer o expandirte. En lugar de, de introspectarte o de hacerte más chiquito, te estás haciendo, expandiendo como energía que eres. Y yo creo que esta parte es fundamental. Cuando tú empiezas a expandirte, pues tu misma... Eh, Esencia de vida va cambiando en todos aspectos. O sea, ya no eres el mismo amargoso de siempre, por el contrario, cambias tu carácter, ahora eres comprensivo y, y ahora que pues tienes las, tenemos las herramientas de coaching, este, pues ya este, de repente le haces al coach, pero por apoyar, no por buscar ningún reconocimiento, ¿no? Y, este, y empiezas a querer ayudar y ayudar y ayudar más a las personas o sea, sí, sí va cambiando tu entorno y va cambiando tu forma de, de pensar y de actuar y creo que eso es lo más valioso eh, no sé qué actividades tú Raúl, así en particular o específicas haces para, para que, que es dar dar, dar así este, de corazón o genuinamente como dices pues, sobre todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, este tema del coaching, ¿no? este Pues yo, eh, ha habido ocasiones donde precisamente lo hago tal cual con la, la pura intención de, de contribuir, porque al final estoy convencido del proceso, ¿no? Porque en mi caso fue un par de aguas y, y como estoy convencido, pues al final, yo, compro el, yo compré el producto y ahora lo quiero vender, pero sí, vaya, aquí me refiero no solo por el, el tema de, de, del pago en sí. Entonces, es una de las cuestiones... Eh, cuando alguien necesita, sobre todo en mi caso ha sido más, y eso ya desde hace más tiempo, en, en cosas de, de entregar eh, servicio, horas de trabajo, ¿no? Este, cosas por el estilo. Y como tú dices, al final termina reituando. Pero ahora lo empieza a hacer también en otra parte, ¿no? Como la parte más eh, económica. Eh, esa todavía, la verdad, es que me, me siento en el Dumi, ¿no? Como todavía nuevo. Pero lo estoy trabajando justamente y luego es más cuando me cuesta, ¿no? Este, me refiero, eh, no, no, no de que me cueste económicamente, sino por decir a una persona en particular y de repente como que me duele más el codo, digo, bueno, bueno ahí le voy a dar un poco más precisamente para a, a, a este, trabajar el músculo, ¿sí? Este, entonces en ese tipo de de cuestiones, pero sobre todo ha sido más de colaboración, de, de, de conexión, de lo que yo pueda brindar no en horas hombre, digamos, eso lo, lo hago, me, lo disfruto mucho, pero te digo, ahora también eh, eh, empiezo, empiezo en esta parte eh, económica al final de cuentas eh, ya, pero sí, así es esos son normalmente donde, donde más lo, lo trabajo ¿Tú? Fíjate que eh, eh, voy a hablar yo un poquito de Tiempo atrás, de repente tengo amigos que son coach, eh, coaches y que ellos se dedican a entrenamientos masivos de personas y de repente me invitaban al servicio a ser staff, o sea, a ser parte de su equipo para ayudar al grupo de personas con las que estaban y participaba yo y no lo he hecho últimamente, pero, pero lo, lo, lo pienso retomar. También en, en esta ocasión abrí un club de lectura transformacional para pues, todos aquellos que se quieran integrar, que se sumen tres, cuatro, cinco. Pues es un trabajo de, de dar, ¿no? Al final de cuentas nos vamos a juntar para analizar un libro, este, comentarlo y luego una tarea sobre él para aplicarlo. Y es una cuestión de dar, ¿no? También anteriormente acudía yo a retiros espirituales de... de eh, con personas neuróticas o alcohólicas y también era al servicio, ¿no? Simplemente al servicio porque pues no recibes una remuneración ni nada, simplemente vas por, por, por ir, ¿no? Y en lo económico, Raúl, tengo un botecito que también a veces me cuesta, que tengo un botecito que es eh, para eh, dar en abundancia al universo, así le puse, eh, la prosperidad y la, y la abundancia y se supone que debo de dar el 10% de, de lo que gano y con meterlo ahí y dárselo a alguien, a quien sea, o sea, a la persona que yo me, me vibre en el momento y regalárselo una vez al mes, te digo que todavía me, me cuesta eso, o sea, sí lo hago, pero no junto ese 10% el, al mes y ya voy y lo doy, ¿no? A veces me tardo y lo hago cada dos meses o cosas así, pero trato de hacerlo, ¿no? También en la parte del coaching trato de brindarme acá con con los chicos, ¿no? Y de repente ando buscando más chicos donde apoyarlos eh, eh, para poderles brindar orientación vocacional o preparación para su vida profesional o cuestiones de ese tipo y, como dices tú, otras sesiones de, de coaching, ¿no? A veces también me, me, me falta esa parte de, de, de ponerme al servicio, aunque lo hago con mis hijos y mi esposa preparando el, el desayuno, ayudándolos, ¿no? pero a lo mejor por ahí también tengo que trabajar un poco más con ellos, ¿no? Yo igual, o sea, en tu caso, en, similar a, a tu caso, ¿no? El tema de familia y eso es más, un reto mayor todavía. Este, pero, pero sí también lo... Antes de yo tomar como esa conciencia del de dar, eh, empecé justamente a pensarlo, ¿no? Eh, en un momento crítico específico, Precisamente, yo dije no, ya voy a yo voy a tomar la decisión porque siempre esperaba algo, ¿no? De, por ejemplo, en, en el caso era, era un conflicto con una persona. Yo decía es que eh, no no me re, no reconoce lo que hago, no busca este no no no no valora justamente el esfuerzo. Hasta que un momento sí dije sabes que yo ya lo voy a hacer porque sí, ¿no? Por el simple hecho de, de entregarlo y, y ya, o sea, aunque no venga de regreso. ¿Y qué crees que pasó, no? Que vino de regreso justamente, porque ya no, la intención ya no era, como decía el, el, ah, bueno, hago esto para que me lo reconozca, para que me haga favores, para que, no, o sea, ahora simplemente es por el hecho de dar, por, por esa gratificación que se siente interna, y entonces empezó a cambiar la dinámica, precisamente, entonces, eh, definitivamente hay muchas, todas las áreas, ¿no? Este, te digo, ahorita que empecé a poco a poco a involucrarme en estos temas de Kabbalah y eso, y precisamente es lo que se menciona: que uno, vine, uno vino al mundo a corregir la cuestión del dar, ¿no? Que al final, digo, sin entrar en temas así más detallados, pero que precisamente nuestra labor aquí es eh, fungir o simular la divinidad a través del dar, ¿no? Este, y dar todo, todo lo que se pueda, este, todo nuestro ser, y que al final de cuentas es. Eh, eh, so, si somos infinitos o parte del infinito, pues nunca se nos va a clavar eso, ¿no? Nada más la mente es la que en, eh, nos, nos puede, es, o es una barrera, un desafío, lo hablábamos la semana pasada con la acción del ego, ¿no? Para seguir avanzando ahí. Y precisamente ahí está el reto, ¿no? El reto está en que la mente te va a decir, no, pero ya no des tanto tiempo porque mira, ya no tienes agenda, ¿no? Este, ya mejor disfruta, mejor échate, ¿no? A la flojera o ya no des, oye, este dinero lo podrías utilizar para otra cosa, ¿no? Y dices, no, me lo, lo voy a dar o a otros o a mí, ¿no? Porque si me costaba dar a mí, ah, bueno, no, ahora me lo voy a dar a mí precisamente porque me cuesta darme a mí, ¿no? este Entonces, el, la, la, la, la, como lo hablábamos la semana pasada la mente va a ser el desafiante para que crezcamos en este dar eh, le, le, yo digo a callar a la loca de la casa es una a veces es el término que utilizo cuando mi mente me está jugando ahí cosas chuecas siempre digo hay que callar a la a la loca de la casa que es mi mente no y que de repente eh, es la que me limita no y de repente eh, me limitan muchas cosas no en, en, en caer en ese orgullo o en esa soberbia de decir, ay, no, pues no me ha hablado eh, alguien que quiero hablarle, ¿no?, que puede ser algún familiar, algún primo, algún amigo, eh, mi papá o mi mamá, ay, mañana le hablo, ¿no?, y este, y te quedas con eso, y a veces te quedas con tantas cosas en la vida y que la vida te va mostrando esos eh, esos detalles que dices, caray, no me puedo quedar sin hacer una llamada o mostrar aprecio por alguien si me está latiendo hacerlo, ¿por qué? Porque si no se queda con la idea del mañana, pero el mañana no está garantizado para nadie, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo de esto, yo me acuerdo que cuando yo me titulé de ingeniero mecánico, mi, mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, me, me, me, pues fue de las primeras que se enteró, porque el examen lo hice solo, es más, todos mis exámenes de grado, nada más llegaron ahí de sorpresa mis papás, no quería que fueran, pero bueno, llegaron. Este, Pero el de carrera, pues no llegó nadie, ¿no? Y la, la única que sabía era mi, mi, mi novia en ese momento, y ya le dije, ya, ya me gradué. Si ¿por qué no le avisa a tu abuelo y le vas a dejar la tesis? No, ahí lo, ahí lo, se los doy la semana que entra. Me anda ocupado y estoy cansado y cosas así. Y ya no llegó la semana que entra, porque él falleció este, el fin de semana, pues se puso mal y ya, ya andaba malo. Pero si realmente tú tienes esa necesidad, tienes que dejar de lado el orgullo y esa soberbia y hacerlo avanzar eh, en ese sentido. Y eso es dar un paso adelante, reconocer. Y también cuando tienes la necesidad de pedir apoyo, algunos somos muy eh, eh, ególatras o muy, este, no sé cómo llamarlo, y no nos gusta pedir muchos favores. Las, o reconocer que necesitamos apoyo o ayuda o reconocer que necesitamos un abrazo, un beso, una caricia, algo y entonces también es válido desde la humildad pedirlo y eso no te va a quitar el seguir siendo una persona que busca dar Exacto, sí, sí, sí sin duda ¿No? o sea porque el, incluso al pedir cuando te cuesta lo, estás dando un ejemplo de humildad por ejemplo, ahí está, se está dando está, aunque estás pidiendo, estás dando no entonces sí, lo que hablábamos, te digo y retomo un poquito del tema de la semana pasada pero pues el ego es, es, es, es lo tiene uno que descifrar porque no hay reglas, no es como que esto es ego, esto no, ¿no? o esto es parte del ego y esto parte de no, no todo, todo al final de cuentas puede fungir hacia allá, porque les digo es ese, ese retador, y ahorita en el, la parte del dar pues como decía hace ratito, ¿no? En mi caso, por ejemplo, algo que a mí me ha costado mucho es darme a mí, ¿no? O sea, ya en cuestión de tema material, me refiero. Este, bueno, en general, este, porque pues por algo, o sea, dicen que como hacen unas cosas, las hacemos todas, pero lo que era más palpable era lo material. ¿no? Y precisamente cuando yo digo, no, pues este, es que te, tú mismo algo te puede engañar de que no des que des a otros para no darte a ti pero ahí estás atrapando, o sea, estás quedando atrapado no, mejor, o sea, lo puedes dar, si te lo das de corazón, te digo, ¿con qué propósito? ¿no? ¿cuál es el propósito? pues precisamente a lo mejor seguir trabajando este, este fortalecimiento del carácter, del amor propio, ¿no? seguir eh, experimentándolo ahí ¿no? haciéndolo crecer, ahí está al final ese no, no se va, ahí está ahí presente, pero o está dormido y hay que despertarlo poco a poco pero sí, definitivamente otra de las cuestiones es que pues la vida es, eh, está muy clara, en las reglas, ¿no? Es siembra y cosecha, siembra y cosecha, y entonces la siembra implica dar, ¿no? Eh, y ya después viene por añadidura, depende de la siembra, depende de la calidad de la siembra, pues va a venir la cosecha, efectivamente, pero también va a tomar su tiempo, ¿no? No, no necesariamente el fruto que viene de la cosecha va a estar rápido, este, y a veces no lo vamos a ver. Y yo, entonces ahí es donde justamente eh, retomo algo que mencionaste al inicio. Creo que el, el, el, el, que el amor esté presente cuando damos es lo más importante, porque aun cuando tú no veas el resultado en tu vida, ya en el, en el mero acto de dar, ahí estuvo presente amor, transmitiste una esencia y ya el resultado tal vez llegue, tal vez ni siquiera lo tenemos garantizado, pero tú ya sembraste, ¿no? Y la siembra, eso sí, a lo mejor no llega la cosecha o el resultado que queremos, pero un resultado va a dar porque hay una ley muy clara, ¿no? Que es la de la causa y el efecto. Entonces, siempre va a haber un resultado. A veces parece que no hay porque no es el que queremos, que eso es muy diferente también. Pero pero sí es, es un, te digo, es un tema muy, muy... Eh, a mí me encanta hoy en día, este, donde se puede aprender bastante. Y como dices eh, eh, en esto, a veces no... Eh, nuestro... La, nuestra mente misma no nos permite comprender eh, esto, cómo voy a entrar y, no y no esperar recibir algo, pero como tú lo dices, o sea a través de, de prestarte al servicio, porque eso es lo que, que yo digo, prestarse al servicio, estás dejando un, un legado eh, sin lo esperes pero de alguna manera vas marcando y dejando huella y es por ejemplo mucho a lo que tú y yo y muchos eh, aquí en esta institución nos dedicamos eh, a todos los que estamos aquí nos gusta nos apasiona el, el dar clases, nos gusta estar conviviendo con jóvenes eh, eh, hora y media, dos horas y tratar de darles no solo calidad educativa o temas de referentes en tu caso al emprendimiento o en mi caso a la ingeniería, no, también es darles algo más allá que les permita a ellos, como dices tú, yo siembro en alguno de ellos y trato de sembrar en todos, ¿no?, una semillita, pero en unas florecerá y en otras no, pero vas a ver que a lo largo del tiempo sin esperarlo, ¿eh? de repente llega, llega un agradecimiento o, o tienes una charla, hola, felicidades por tu nuevo puesto, ahora que estamos ahí en LinkedIn metidos y que ves que van ascendiendo y que van teniendo una escala profesional y les mandas una, no ingeniero gracias, recuerdo todavía sus clases recuerdo esto, recuerdo aquello y dices, ah caray, pues esa semillita que sembré floreció y, y ahí está presente no y también eso es una forma de desapego porque sabes que esas personas se van a ir y que tal vez nunca más las vuelvas a ver y que tal vez nunca más vuelvas a recibir un gracias o un saludo por parte de ellos, pero dejaste ahí algo impregnado que los hizo crecer como personas, que los expandió y creo que eso es parte de la labor del profesor y esa es parte de, de, de eso que nos gusta tanto a nosotros como docentes. Sí, totalmente coincido, ¿no? Es uno de mis amores más grandes esto. Eh, la, parte, la parte docente lo he expresado muchas veces. Y, y ahorita me vino a la mente algo que mencionaste, ¿no? Que justo me lo, me lo comentó un colega este, y me, me dijo en un momento, y dice, oye, la otra vez le pregunté a un grupo de algunos profesores que, de los que se acordaran, y, y uno te mencionó y, y dice, el que la razón por la que se queda de ti es porque él siempre ha creído en mí. ¿No? Entonces, como que esa parte me conmueve mucho eh, y, y, lo, lo, o sea, y lo tengo bien presente quién es, pero dice, siempre ha creído en mí y es, y es verdad, ¿no? al final de cuentas es, es siempre he creído, eh, creo en todos los estudiantes, pero hay algunos en particular que lo, los percibes como se esfuerzan, se entregan, pero a lo mejor ves inseguridad ¿no? de su parte. Entonces, y, y lo único que puedo aprender ahí es justo agradecerle, porque digo, yo me veo reflejado ahí, ¿no? O sea, no no es otra cuestión. Entonces, precisamente, eso está muy padre, sobre todo más allá de que se acuerde de mí, porque sinceramente se lo agradezco y me siento honrado, pero más allá de eso, es que él haya logrado un anclaje de decir, pues, hay alguien que cree en mí, pues yo puedo creer en mí, ¿no? O sea, si hay alguien afuera que cree en mí, pues yo debería de creer mucho más en mí, ¿no? Y eso es para mí lo más importante, que es que él, ¿no? En este caso, crea en sí mismo, porque es una persona, a mí me parece un chico extraordinario, y lo único nada más es que titubeaba, ¿no? Digo, ahorita ya no lo he visto últimamente, pero él esa parte, ¿no? De titubear, y, y sí, creer y, y demostrar, y es, es uno, una de las cosas, ¿no? Pero ves muchas cuestiones, y como bien dices, hay veces que ya a los alumnos los vuelves a ver, y ya no te saludan, o ya no te comentan, pero realmente no lo hiciste por eso, o sea, si ya no te saludan, no te vas a sentir, ¿no? Ah, digo Al principio quedaba claro, sí, como que me, ay, me sentía feo, o decía, ¿no? Ahorita le digo, no, está bien, no importa, o sea, el momento que, me, que estuvimos juntos, que compartimos, pues eh, yo entregaré lo mejor que se pueda y de ahí seguramente tú también, este, lo que esté eh, con la, en ese momento con las herramientas que cuentes, darás lo mejor y ya de ahí lo que hagas con tu vida, ya con lo que hagas, este que te lleves, eso es lo más importante, ¿no? No tanto si nos saludamos, si no, si me agradecen o no, que te, repito, ¿no? Si se valora mucho, claro que sí, y se siente muy padre cuando, cuando lo ves. Pero lo más importante es ver los frutos de ello, del compromiso de los alumnos con ellos mismos. Para mí eso es lo más enriquecedor del mundo. Y sí, al principio yo también me acuerdo que me sentía mal. Me sentía mal por, por, por eso de no que no me saludaran o cuestiones así. Y después se da ese entendimiento como lo dijiste. Y creo que tú lo plasmaste muy bien en tu mensaje de la semana pasada en el kickoff. Eh, de inicio del semestre en profesional, plasmaste muy bien esta parte de, de la esencia del profesor y, y la esencia de un profesor es la esencia como, como de un pa, de los padres a los hijos, o sea, es, un, es una esencia de dar, o sea, ahí está, toma eh, lo mejor de mí y llévatelo contigo y tal vez nunca más nos vamos a volver a ver pero eh, yo te doy lo que más puedo darte de, de, de lo que yo sé y de lo que yo he vivido para que tú te enriquezcas y tomes lo que te sirve y lo que no te sirve. Y es, es un amor puro también y es un dar, como eh, dar un papá un padre o una madre a sus hijos. O sea, dar sin esperar nada a cambio. Sí, sí, sí, así es. O sea, yo lo, también lo he mencionado. O sea, a mí para mí el, el poder dar clases, este, es como yo realmente descubrí amar. O sea, este, lo le digo sinceramente porque en momentos, en momento más difícil o duro, ¿no? Que experimentaba, era el único que me salía, me mantenía a flote. Y ahí justamente sin dinero, sin ánimo y todo, pues daba lo mejor hacia ellos cuando iba, este. Eh, y, les, y les compraba cosas, ¿no? Este, y te digo, yo no tenía en ese momento ni dinero, eh, y cosas por el estilo. Entonces, era genuino, o sea, yo, no, yo no esperaba que me pagaran, ¿no? Lo que, de alguna actividad que hicimos, que llevé algo. Entonces, de ahí descub eh, fue en ese momento, aunque ya ya había dado clase antes y me encantaba, pero fue, tengo muy grabado el momento en donde descubrí eso. Y dije, es que esto es, esto es amar realmente, ¿no? Eh, y eso aplica en todo, ¿no? O sea, al final ese fue el ejemplo para mí y ya de ahí pa para permearlo en todas las demás roles de mi vida, ¿no? No solamente en la parte de docencia, pero por eso es que para mí significa tanto esta parte y es que lo, y ahí lo aprendí y dije, no, pues esto, ¿no? Tenemos, como tú dices, es como el amor de padre, o sea que dice, al final sabes que no vas a hacer el trabajo perfecto, sabes que, que, que incluso las eh, no te lo van a agradecer Posiblemente, muy posiblemente, o que incluso te pueden reclamar o te pueden, este, o pueden decir esto no me gustó y a lo mejor eh, es muy determinista, pero al final dices, yo entregué lo mejor, ¿no? Y, y ojalá que te lo lleves lo mejor de mí, y si no, pues también, ¿no? o sea, simplemente yo por el hecho de entregártelo ya, ya gané, ¿no? Este, ya gané en este proceso muchas cuestiones. Eh, pero sí, es, es muy, o sea, la parte docente lo veo y lo veo ahorita con el kinder, ¿no? De Leo, cómo ve a las maestras, lo que hacen, ¿no? Este, eh, la entrega, cómo lo saludan, cómo, y a lo que se enfrentan, o sea, y lo veo en cada docente, ¿no? Muy familiarmente en tema ya profesional y posgrado, pero lo veo con más chicos y siempre eh, quien tiene esta vocación es, es un ejemplo muy palpable, pero pero no es la única y se puede ver en todas, o sea, en un arquitecto, arquitecta, ¿no? ingeniera, este, médicos, en todas las profesiones, cuando lo haces por verdadero amor, ahí vas a transmitir tu esencia y la vas a entregar, no, este, e incluso aunque tú no trates a la gente directo, pero en el producto que tú generes va a estar tu esencia ahí. Sí, y, y, y la remuneración viene en consecuencia, dar porque... Hace, precisamente el domingo pasado fui a un concierto de, de, de Lucero y Mijares, ¿no? para festejar, para ver, con pretexto del 14, la realidad es que cualquier detalle es bueno para, para cultivar los pequeños detalles en pareja. Dije, bueno, estos cuates llenaron todo el auditorio, ¿no? Y dije, ah, pues es un montón de dinero, ¿no? Porque pues, vas haciendo, ah, estos valen cuatro estos mil, estos tanto, estos tanto, estos últimos tanto, y son cinco mil, dices, ah, pero dices... Pues eso, eso lo generan en consecuencia a lo que te generan ellos al momento de estar, ¿no? o sea, no es eh, es en reciprocidad a lo que ellos entregan de corazón ahí en el, como, como buenos artistas, porque ellos yo siempre he catalogado al artista como esa persona que vive en la emocionalidad y en la esencia de, de sentir, ¿no? son más, no sé, es un juicio mío, susceptibles a sentir ¿no? entonces, eh, se brindan así de corazón abiertos, ¿no? Claro, pues sí reciben su remuneración económica, pero yo eh, ya cambié esa perspectiva y digo, ah, pues lo hacen en consecuencia a que están haciendo lo que les apasiona. Entonces, encontrar tu pasión también te permite dar. Creo que es otra consideración, pues ya para terminar. Sí, yes. Y como bien mencionas, me, me, me agrada mucho lo que dijiste. Al final de cuentas, tú puedes ver boletos de 5 mil, 10 mil, no sé quién sea, ¿no? Digo, y ahorita que es muy, estuvo muy en, en, en ruido, ¿no? Eh, Bad Bunny, ¿no? Que ni sé cuánto costaron los boletos, pero es lo único que había escuchado y medio vi que eran muy costosos, ¿no? Según esto. Pero bueno, el chiste es que no importa quién sea, como tú bien dices, pero lo que, el monto por el que cobran eso es por, justamente, por ejemplo, cuánta gente se reúne ahí para verlos, ¿no? O sea, están unidas bajo un mismo propósito. Y lo que generan, ¿no? como dices, eh, emocionalmente, ahí está el valor. Porque de repente dice ay, pero ¿cómo puede ganar esto? Y esta persona que hace tal cosa no gana tanto, ¿no? Bueno, porque el valor que está generando a nivel masivo, conexión, todo, ¿no? Y eso no solo puede ser en artistas, no puede ser... Una red social, ¿no? O sea, por ejemplo, este, o sea, conecta gente y entonces masivamente llega un buen de personas y, y provoca sensaciones, emociones y por eso están ahí, ¿no? Pero es justamente por eso es que hay un valor percibido y se retribuye. Entonces, precisamente yo también he ido mucho modificando mi juicio de que, eh, o sea, cualquier profesión, no importa la que sea, este, si de repente se ha vuelto una persona Influen eh, que, que influencia a muchos, ¿no? Que genera muchos recursos y todo. En lugar de decir, ay, no, es que te hace esto y la otra persona debería nada más. No, es justamente, ¿qué está haciendo? Me pregunto, ¿qué está logrando para llegar a tanta persona? Porque es lo que hace, porque justamente lo que son las personas que más y, eh, poder, economía y todo tienen, es porque llegaron a muchas personas, o sea, ¿no? Invariablemente. Entonces, ¿qué, cómo, qué, ¿qué es lo que hizo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo para conectar a tanta gente? hacia un mismo sentido Sí, porque al final de cuentas tú que estás dedicado a esta parte del emprendimiento esa manera de impactar a tanta gente es un emprendimiento o sea, ¿cómo emprendió este movimiento para generar a través de su música, de su marca de su red social, de su negocio de su tecnología, de lo que sea ¿cómo impactó a tanta gente? creo que eso es lo, lo importante del camino y sí cada persona tendrá sus cosas eh, que dirás, ah, caray, pues acá no estuvo también y acá en estas otras, ah, ¿cómo creció? Pero yo creo que esa es la parte importante. ¿Cuál fue el camino? Porque al final de cuentas somos seres humanos y vamos a cometer muchas equivocaciones y muchos errores, pero también vamos a tener muchos aciertos, ¿no? Y eso nos permite configurar nuestra personalidad y nuestra esencia como personas y crecer como tal. Entonces, eh, pues yo creo que con esto, este tema da para muchos programas más, pero con esto nos despedimos el día de hoy, agradeciéndoles su tiempo y, y que estén con nosotros compartiendo este espacio. Eh, muchas gracias David, y que tengan un excelente fin de semana, y tú que tengas un viaje extraordinario. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes en Conciencia Tech.